Este, bueno, ahí lo que quise es poner en no, orden. Estamos en live y estamos en, en, en, en grabando. ¿Se ven? Estamos grabando. Eh, siempre está puesta a punto, a me ponen muy... No lo vi. ¿Alguien puede ver si estamos grabando? Sí, Gerardo, estamos grabando. Gracias. Bueno. Está había, estaba yo considerando que compartíamos. Sí, Podríamos compartir todos en nuestras páginas para que así podamos llegar a más gente. Como bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos compartir todo, porque la idea de esto siempre fue eh, compartir eh, la información. Acá se ve que esta última que la puse de apuro, fue de tamaño. Pero esto es aterrante, y vos acá de repente si vas a... Si que hace acá, se actualiza en forma inmediata, ¿no? Y esto crece, esta, esta idea de cómo se fue de las manos, estábamos por acá y cómo se disparó. Y obviamente en todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, eh, no, no, venía bajo control y de repente se está disparando de una forma que es, este mapa estaba todo vacío. Y así en todos los países de Latinoamérica que lo podemos ver sectorizado es, es lo que pasa. Y, y así estaba en, en, en hace 20, menos de 20 días, todo limpio. Entonces, este... Habría, esto fue ayer, que, y hoy subió todavía más, esto generó, bueno, que, que a ver, si esto nos preocupa, ¿qué tenemos que hacer los coaches y las organizaciones para atender la emergencia? Lo puse en inglés, porque después pusimos en ese momento las primeras recomendaciones, que ya lo sabemos, y que después se multiplicó por mil, y bienvenido sea, porque parece que hay que insistir, Empezamos con el, con el, con el, el anuncio de webinar, y pusimos abajo el, el, el, el formulario y demás, y estamos este, bueno, queriendo eh, armar un algo que nos sirva a todos. En este formulario la gente se está registrando, como decían ustedes, lo más importante, y ahora vamos a ver si compartimos, es la opinión, qué, les, qué nos pasa, qué pregunta y qué propuesta tenemos, y qué podemos aportar eh, en acciones concretas. De eso se trata la reunión de hoy. Eh, me gustaría que fuera más rápido todo, pero de repente no lo es, porque además las cosas se multiplican semana a semana, pero hoy vamos a dar un paso. De hecho, la semana pasada se disparó ya un proyecto, que es el que ya tenía Rosa Elber, lo, lo, lo presentó, lo logramos un poco acá, lo, lo inició después, y está buenísimo porque eso suma. O sea, cada uno, este, cada uno tiene eh, su, su, su proyecto. La idea es que se puede, cómo se puede coordinar para que estemos trabajando en conjunto. Esa es la... la la, la cuestión. De hecho acá de dónde viene esto y, y, y ya no es un tema personal porque esto, esto empezó siendo una, una inquietud que es este, una el justo Somos Más pasó a ser una idea que ya tiene varios años y ahora parece que, que la idea es hacerlo porque, porque hay tanto potencial y tanto trabajo y tanta cosa que se está haciendo que se desaprovecha porque hay una superposición de eventos hay una, una, una cuestión de de, de, ¿cómo se dice? De, de, de ganas y de intención, que está muy bueno, eh, entonces la pregunta es cómo nos hacemos cargo de ello, los coaches, cómo se hacen, de, cómo, cómo se hacen cargo las organizaciones, este, ¿cómo, este, cómo podemos coordinar acciones. Este, en esta página está el webinar del otro día, que, con el que empezamos, y esta es la propuesta original, que algunos habrán visto, porque yo la vengo moviendo hace rato, y nació uh -huh. en el 2017. ¿Qué hacemos como coaches, como comunidad? Esto ya hace tres años atrás. ¿Qué podemos coordinar? ¿Qué, qué podemos bajar? Y, y fíjate, ¿qué nos nos duele todavía en el mundo? este, Como para que no tomemos acción en conjunto. Esa siempre fue mi... Y bueno, y ahora se agregó, se agregó esto, no sé qué. Primero vino la política, después vino los conflictos de, de, de la región, después vino el coronavirus, después vino la violencia. Hay, hay tantos temas sobre los cuales podemos intervenir. La pregunta es cómo podemos intervenir en forma más coordinada, en forma más este, unida, más, más profesional. Eh, eh, las organizaciones internacionales son las que dan la credibilidad, son las que certifican y nos dan credibilidad, pero hay temas, un montón de temas que están por encima que son los que ameritan trabajar en conjunto. Y esto es lo que yo propongo, una acción coordinada por país. Entonces ahora estamos en esta cuestión de, de empezar a conversar en la emergencia. La idea era armar este, algo más junto por las distintas coaches de, la, de cada de cada las fuerzas vivas de, de cada de cada país. Eh, la conversación entre los líderes de las organizaciones de coaching para crear una agenda que en ese momento lidiaba con los famosos temas que todos los días discutimos, si somos reconocidos, si la gente entiende lo que hacemos, si hablamos los mismo lenguaje, si coaching es este, masajear el pie, o coaching es este, no sé, este, respirar, o coaching es conversar, o coaching, o sea, eh, si, si podemos homologar algo básico y poner ciertos límites, si podemos tener una base de conocimientos comunes, o sea, si podemos de alguna forma legitimar fundamentalmente entre las autoridades del país. Si una organización sale a querer es decir, yo represento el coaching en mi país, eso es injusto, porque hay un montón de coaches profesionales, hay tres organizaciones, no solamente una, que deberían poder en ese punto eh, ir y hacer un plan común, si hay que legit legitimizar la profesión, ocuparse de esos temas que no se puede ocupar uno solo. Y el foco de la educación, porque para mí es un tema que, que obviamente, este, más allá de los desafíos que tiene cada país, es el foco común, era uno de los temas. Ahora el foco es la... Ahora el foco pasó a ser la, la, la supervivencia. ¿Cuándo hacerlo? Y dijo: Bueno, esto, esto ya, ya tiene que ver con, con, con la propuesta, y esto fue lo que apareció hace tres años, donde tomaba todas las fuerzas para considerar. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Hago esta introducción solamente para que quede registrado de dónde viene la historia y dónde, y dónde, este, y dónde estamos. Entonces, esto ya no tiene más que ver con el tema de una comodidad, tiene que ver con la posibilidad de que todos podamos. Este, podamos hacer algo diferente, podamos este, coordinar acciones. Entonces, hasta el momento, eh, en la primera reunión eh, y en el cuestionario, aparecieron un montón de ideas que constituyeron un documento en el que se volcaron un montón de inquietudes. Y donde yo veo que todos tenemos algo que aportar. Y lo que sume esta semana es, bienvenido lo que estés haciendo y donde estés haciendo, Muchos coaches no se animan o creen que existe una capa de gente que puede hacer y otra capa de coaches que no pueden hacer o que no se animan. Yo creo que todos podemos hacer algo en la dimensión en la que tenemos. Entonces estaba buscando ordenar esta idea un poquito más. saludo a todos los que no saludé todavía. Este, ¿Y qué haces? Eh, en, en, en, pero bueno, siempre estoy en este estilo silver, ¿viste? que me caracteriza medio raro. Entonces yo, yo buscaba de alguna forma, sin ir a la historia, sin ir a, a, a, a lo que pasó, eh, ver si es posible, ver si es posible, bueno, saludos, bienvenido iPhone, gracias por hacerte el tiempo, este, y ver si es posible que podamos eh, coordinar acciones para que todos los esfuerzos sean factibles, sean aprovechados, para que todos los esfuerzos puedan este, organizarse a través, dentro de lo posible, de una agenda en la que por lo menos sepamos y podamos elegir. Si hay cuatro eventos, vamos a los cuatro eventos, pero no podemos, pero si queremos ir a uno, vamos a uno. Eh, ahí, bueno, ahí está, este, el evento que ustedes tenían en, en abril, María Jacinto, creo que nos, con un montón de conversaciones, se ha sumado un montón de eventos más, eh, y creo que toma otro color a partir de la situación. Y todo es valioso. Todo lo que hace todos es valioso. Esa es la, la, la, la ecuación para mí. Entonces, este la idea, para hacerla más o menos, más o menos corta, es, eh, es eso. ¿Puede el coaching trabajar en conjunto? ¿Podemos crear algo diferente en la, en la forma en que podamos trabajar? Eh, ¿o, ¿O vamos a seguir aislados hasta cuándo? Podemos coordinar acciones, cada uno respetando su identidad, su tipo de coaching, su actividad. Podemos valorizar e impulsar a coaches que hoy en día pueden hacer pero no lo hacen porque se ven, digamos, porque estamos en una competencia de a ver quién hace más cosas. Y, y eso me parece que, que no va a servir en el mundo que se viene. Entonces, este, esto que suena medio loco es lo, que, es lo que es lo que de alguna forma, es el gran desafío de toda esta propuesta. Obviamente, este, veníamos conversando y acá en la reunión... Eh, hay una persona con la que estábamos conversando hace un rato, es los coaches tenemos que colaborar con la situación actual, pero también tenemos que generar fuentes de trabajo, también tenemos que terminar con esta idea de seguir fomentando formaciones, formaciones y coaches que van por, por ahí, que no saben qué hacer, se chocan contra las paredes, no saben cómo empezar, no generan un espacio. Desarrollar la profesión de una forma ordenada. Y eso es eh, la posibilidad que tenemos en este momento para encarar este, de alguna forma un orden nuevo. Entonces, eh, como la mayor iniciativa, digamos, que realmente ha habido y que es excelente, que es el tema de coaching global y desafío con todo lo que se ha generado, creo que eso hay que capitalizarlo también. Y hay un montón de esfuerzos que están fuera de eso, que por ahí también hay que, hay que ver cómo se pueden sumar. Hoy, ni hablar que, que, que todos están organizando cosas y muy buenas. Yo lo que, lo, que, lo, que, lo que planteaba es, entonces, dos ejes. Cómo organizar lo que hay ahora, cómo organizar las actividades y las propuestas según, este, no sé qué si decir acá, este, según, según, este, una, según proyectos de conversaciones, por tipo de coaching, cómo podemos aprovechar si de repente hay sectores que pueden ser atendidos en, en, en eventos que atiendan salud, educación, hay un montón de gente que necesita apoyo desde el coaching, ¿no? este, por habilidad, por región, por tipo de coaching, donde todos se puedan sumar a generar una... Una acción, eh, una acción más coordinada. con Hechos concretos, ¿eh? este, de Estado ni hablar, dirigentes, organizaciones y políticos deben estar desesperados y que pueden, se puede participar desde las organizaciones o desde los grupos que, que, que lo manejan, en nombre de la profesión, eh, esto fue al último momento, si las ideas las tengo, después no. Los eventos, hay un montón de webinars, bienvenidos a los webinars, pongámoslos en un programa, si es temático, si es formativo, si es práctico, si es espiritual, si es solamente para... O sea, porque. Y, y multipliquemos los en beneficio de todos. Esas es son un poco las primeras cuestiones. Entonces yo dije, bueno, lo primero es una, es una agenda calendario. ¿Dónde podemos volcar todo esto en un solo lugar? Porque, porque, en un solo lugar o en varios lugares. ¿Cómo podemos compartir que todos tengamos una agenda donde promovamos las acciones de todos? Entonces, una posibilidad eh, tenía que ver con el hecho de agregarlo a. a o sea, insertar un. un, un no, no lo tengo resuelto todavía, ¿no? Pero un este. Un calendario común que sea este, totalmente. que cada uno lo puede hasta incluso aplicar en su calendario para, para tenerlo. Y no sé si está acá, pero debería. Este... A ver si está, porque yo lo... A ver, espera, está. No sé que estamos. Estamos viendo eso, pero en realidad quería este... Dos, no, no, quiero al final a no un calendario al final, un calendario de juntos somos más. Ni siquiera tiene que decir comunidad de coaching, tiene que decir el coaching al servicio de la y donde se pueda ver en una sola formato. Para mí, Google es el estándar, no hay duda que es el estándar que debería poder resolvernos el tema porque todos lo tienen poder poner los eventos y compartir este calendario, tenerlo compartido, ver una forma de cómo ingresar y cómo se van sumando, y esto expandirlo a todas las personas para que le llegue a todas las personas. Esta es una de las de, de, de, de las puntas. ¿no? Este, la otra es, este, hay artículos y cosas muy interesantes que comparten todos y que de alguna forma están, están, este, están, ¿cómo se dice? Eh, apareciendo en algunos lados, que bien podrían estar en un, en un lugar, digamos, ¿no? que tiene que ver con artículos de coaching donde se puedan publicar, donde se puedan concentrar, donde se puedan sumar, además de donde los quieran publicar, donde estén todos los artículos de coaching que se puedan este, proponer eh, en términos de artículos relacionados a la situación actual. El tema es cómo iniciarlo. Hay una necesidad, obviamente, de gente que busca eh, coaches, eso está cerrado, esto fue iniciado hace, ¿qué te puedo decir? Si no fue al principio, esta página es del 2007, pero en unos años siguientes, muy rápidamente, el registro de coaches, en el que la idea de esto era coaches este, al servicio de la gente, eh, la gente que busca coaches encuentra los coaches en un solo lugar, eh, o que puedan ofrecerse o que les interesa hacer sesiones, una sesión gratuita y después arreglarse con las personas, pero hoy puede llegar a ser útil para para lo que se está, lo que se está este, creando, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un formulario que lo que, que en un momento. En momento. Este, bueno, te permitiría saber de qué se trata, te permitiría conversar con un profesional que te puede escuchar y acompañar en, en este momento. Y los pasos eran completar tus datos y contactarte con un coach que obviamente estaría en, la, en, la, en, en un listado o, o lo que fuera, que es donde los coaches, por supuesto, se, este, se registraban, o se registran, porque tenemos evidentemente un registro, donde hay una especie de facilitación de, de, de datos, y bueno, juntamos, la idea es hacerlo más técnico, pero juntamos coaches con clientes. Esto está desde 2007, y acá estaba el, el registro. Eh, eso es más o menos alguna de las herramientas que se podían, se podían replicar, yo no digo hacerlo desde acá, yo digo replicarlo en las distintas este, en los distintos eh, espacios que tenemos con un fin común, que juntos somos más este, y eventualmente ver lo otro es eh, crear eh, y termino de hablar y, y, y, y, y, y abro como para, bueno, para, para compartir porque dije iba a ser una conversación este, después falta otra parte que es todo lo que han escrito ustedes lo que han, lo que han propuesto sugerencias es una este, forma de operar eh, por eso está, está, está el coco se fue. Coco, acá. ¿eh? ¿Se cayó? Yo dije, ¿cómo, ¿por qué no podemos crear una cooperativa, la forma de cooperativa para ciertos grupos de coaches trabajando en común con beneficios comunes? Si nosotros ah, creemos que el 2% solo de los coaches son los que trabajan, pero el 3% de los coaches son los que trabajan, algo está mal en todo esto. Pero no, no, no vamos a dejar de seguir formando coaches aun cuando esto, algo esté mal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué figuras podemos generar con ciertos grupos, ciertos países, ciertas cosas? La figura de la cooperativa. Y, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, a ver si... este, entonces, esta era una comparación que estábamos teniendo ahora de cómo, cómo se podía eh, hacer un modelo parecido, que trabaja para el bien común, que, que genera recursos, etc., muy raro, ¿no? Muy, un formato muy raro, pero me parece que, viste, por lo mucho que le queda al mundo, algo tenemos que probar diferente. Yo espero que esto pase en dos o tres meses, pero y si no, o y si y se demora, o y si qué, entonces qué vamos a hacer? No sé, me parece, me parece que es un poco la, la, la inquietud, eh, digamos, eh, la, que, la que, dejo a ver cómo les resuena todo esto y dónde estamos con todo esto. Este... No, no tengo que el micrófono, si quiera levanta la mano, habla que sí. este... Yo voy a empezar, porque vos sabés que yo siempre empiezo Fabiana Mantebo No, no puedo con mi condición Presentate brevemente solamente y, y... Bueno, me presento breve para los que muchos no me conocen eh, Soy Fabiana eh, Soy coach eh, formada a través de la IAC, y después hice algo de ICF. Soy psicóloga, además, soy especialista, soy muchas cosas. Pero por, sobre todas las cosas soy mamá, y estos días estoy cumpliendo más el rol de mamá que de otras cosas. Eh, nada, pero, pero yo antes de preguntarnos cualquier cosa, lo primero que quiero transmitirles es mi creencia personal. Yo creo que primero tenemos que pensar en que si no sobrevive la especie humana, no va a haber ni trabajo ni para los coach, ni para los obreros, ni para los políticos, ni para nadie. O sea, estoy acá y saben que los que me conocen, que, que, que me banco pocas pulgas, estoy muy pocas veces presente, Estoy solo cuando realmente creo que puedo hacer algo, si no, no estoy. Eh, creo que primero hay que pensar en las personas, y después viene todo lo demás. Sin personas no hay mundo. Entonces, eh, todo lo que decías hoy Gerardo es muy válido, pero me parece que las primeras acciones que tenemos que pensar es qué podemos hacer nosotros para las personas. Esa es la idea, sí. todo está orientado a las personas, queda claro, ¿no? O sea, no estoy pensando nah. en, en... No, pero, pero digo, por, por eso arranqué desde mi creencia eh, personal, ¿no? Este, y, y lo otro que me pregunto es, eh, más allá de que, qué podemos hacer los coaches, es el que está del otro lado puede pensar un coach para qué. Entonces capaz que tenemos que pensarnos desde ese otro lugar, ¿no? Este, ¿Qué es lo que el otro puede estar necesitando y qué es lo que nosotros, sin pensar en lo monetario y en todo lo demás, que todo eso vendrá después, cuando pase la crisis, eh, ¿qué podemos hacer hoy? ¿No? Y, y yo creo que como comunidad se puede hacer muchas cosas desde la psicología yo ya lo propuse y de hecho quienes me conocen saben que ya lo hice en las redes sociales ofrecí sesiones totalmente gratuitas por lo menos una por persona para colaborar eso es lo que, lo que quiero plantearles y nada, cierro para que pueda hablar otro coincido plenamente bueno, creo que eso lo que yo quería significar es que conversaciones es, no es lo único que pongo a hacer los coaches Y ahí es donde a mí me, me, me, me da O sea, solamente, o sea, que no solamente digo, ¿no? Yo siempre digo que hay, que hay que focalizar en eso, pero eso, eh, or, or, orientarlo y hacer algunas cuantas cosas más que no solamente es voy a hablar con vos y esa es la, esa es la idea de la agenda, de las cosas que, que hacemos acá y hacerlo coordinado, porque todavía aviso que yo lo vi, que fue uno de los primeros y que me encantó. Eh, me parece que, ¿qué pasaría si eso es parte de algo más grande? Si eso es parte de algo que se ve como más grande. A ver, Roberto, ¿querés decir algo? Sí, hombre, Gerardo. Bueno, gracias por la invitación, mucho gusto. Roberto Brenes, de Nicaragua. Algunos los conozco, ¿verdad? Gonzalo, María Cinta, Gerardo. A ver... Bueno, no puedo ver, andando ah, no mi gatillo, así que no puedo ver bien la, la pantalla. Pero bueno, eh, creo que concuerdo en que tenemos que hacer algo concreto, basado en las personas, y sobre todo que pasemos a la acción, que creo que eso es lo que me llama la atención de la propuesta de Gerardo. Eh, y la otra cosa que me llama la atención de la propuesta de Gerardo también, y que quisiera decirlo porque para mí es importante, como dijo Fabiana, desde de, de, de mi mapa, es el hecho de que más allá de, de filosofar, sobre teorías, sobre esquemas, abordajes, miradas y observadores. Actuemos en lo que se puede hacer de forma concreta, desde la experiencia que tenemos, porque los que somos coaches, no todos somos administradores, expertos en finanzas, expertos en otros temas. Entonces, como dijo Gerardo, podemos acompañar conversaciones y también podemos hacer otro tipo de cosas. Pasemos a la acción... Eh, estoy a la disposición para hacerlo y, y gracias por este espacio, Gerardo. Y que quería decir que, que pasemos a la acción, que nos enfoquemos en las personas y que vale la pena en este contexto eh, realmente actuar. Eh, creo que dijiste lo, que yo, lo último que no dije o lo primero que siempre digo: basta de, de, de, de, de amo de teoría, más a la acción. Y esto a veces le choca, pero creo que en este momento la cosa manda. Si sí, te dejo ahí, Cris, es un gusto que estés acá. Gracias por estar. Eh, en tu, tele, tu micrófono. Hola, soy Cris Bolívar, eh, Master Coach, y en de, estoy en Barcelona, España. Y, y bueno, estoy en varias iniciativas y varias cosas. Entonces, si acaso os cuento un poco lo que yo hago, ¿no? Para que. Eh, veáis también cómo se puede sumar y cómo yo, desde mi caso, paso a la acción, ¿no? Porque, claro, entiendo que, de alguna forma, tiene que ver con lo que hacemos como coaches, porque hacer, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero como coaches, igual, hay unos límites, ¿no? O, pues si no, no sé, podemos sacar al perro el vecino, pero no sé si ese es el tema, ¿no? Eh, entonces, yo, por ejemplo, como seguramente muchos de vosotros, webinars... ¿no? Varias y variadas sobre temas que tienen que ver ahora con las preocupaciones que hay y cada vez tengo más, se me piden más en distintas partes del mundo. Eh, también iniciativas en distintas plataformas donde aportar este conocimiento. ¿no? Soy psicóloga, soy filósofa, ¿no? pero sobre todo la mirada desde el coach de reflexión crítica ¿no? y... Y, de, y, de, y del abordaje de cómo el ser humano ahora está viviendo esto y qué puede hacer para crecer con esto, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que yo diría que aportamos más los coaches en este sentido. Entonces, desde festivales, bueno, hay un montón de iniciativas que si queréis os cuento más. Después también nos acaban de pedir desde el Instituto Català de la Salud, eh, que es el, un organismo oficial en Cataluña, ¿no? Eh, a, ayuda para eh, dar asistencia a lo, al personal sanitario, que están colapsadísimos, ¿no? Entonces aquí hemos enviado desde meditaciones, eh, nosotros trabajamos ¿no? con eh, meditación también budista, etcétera, etcétera, que estaría fuera del ámbito del coaching, pero eh, también desde mi hacer genero frases de estas, ¿no? Aforismos que generan reflexión y consciencia, que es un, creo que es algo que, a lo que nos dedicamos los coaches, ¿no? Generar consciencia. Y, y ahí, por ejemplo, he enviado, y ya está corriendo ¿no? en el mundo sanitario, pues meditaciones con aforismos, en este caso de mi autoría, pero podría ser una recopilación de entre todos, en fin, no sé, lo que fuera, ¿no? Eh, después, ¿qué más? ¿Qué eh... más? He dicho lo del Ah, nos han pedido también, vamos a aportar también microcoaching, le hemos llamado. En nuestro caso, microcoaching esencial, que son sesiones como de un cuarto de hora para ayudar a recentrar, ¿eh? a que la persona vuelva a conectar con el potencial, vuelva a conectar con su confianza, con su paz interior, ver ahí que acaba de movilizarse, por ejemplo, ahora vamos a crear una webinar, eh, bueno, una especie de charla ¿no? entre los coaches esenciales para qué hacemos en estos como 15 minutos, ¿no? Porque lo que nos han pedido, esto es para otra vez soporte sanitario, es que no tienen tiempo, van desbordados y tienen como una pausa de un minuto, dos minutos, cinco minutos, quince minutos, y ahí, entonces hemos visto casos, ¿no? Nos han pasado audios de casos donde, por ejemplo, alguien decía que no puede más, que le va a explotar el cerebro, que tiene taquicardias, y... Ir Retoma que en su infancia, bueno, que su padre murió de, de una parálisis, o sea, le explotó el cerebro, dice, ¿no? Bueno, una parálisis, me imagino lo que hubiera una embolia, no sé, ¿no? Y le parece que le va a pasar lo mismo y bueno, y ahí se le desatan todos los pánicos y todas las cosas, ¿no? Ellos tienen un servicio desde psicología, desde el colegio de psicólogos, pero se prevé que no van a dar abasto. Entonces nos han pedido también ayuda. Claro, entonces ahí desde el coach, ¿no? Pues cómo intervienes también, etcétera. Bueno, y estos son el montón o algunas de las cosas que estamos haciendo y que creo que estaría genial, ¿no? Subir ay, a este ay, calendario ay. compartido donde también puedes vehicular, ¿no? Por ejemplo, estos recursos que necesitan, pues que sigan encontrando más recursos, ¿no? Y como ahora que estemos en un país o en otro, la verdad es que importa poco, pues Exacto. fantástico. Gracias, yo creo que no solamente los recursos, sino lo que vos haces, cómo se puede potenciar, de repente, bueno, cómo poder aportar a que muchos coaches que por ahí puedan no ser, eh, digamos, convocados de tal forma, manejen técnicas compartidas, eso de, es, esos, esos procesos de, de, de, de 15 minutos, por tomar un ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiere decir es, yo, yo tengo como centro bajar la pelota al piso, dejar de, de hablar de cosas complicadas y de poner las cosas simples porque hoy la, la necesidad requiere eh, coaching completo. Y, y como dijo Fabiana, este, el tema es qué necesita la persona, cómo la necesita y cómo lo necesita de la forma más práctica y simple posible. Es ahí donde yo creo. Y nosotros también, ni hablar, ¿no? O sea, porque la locura también empieza por casa. Entonces, bueno, yo lo tuve siempre. Entonces, bueno, creo que, sí, creo que ese es un poco el punto. Patricia levantó la mano y... adelante. Sí, gracias. Yo soy Patricia Fanador, les saludo desde Bogotá. Eh, también igual que Cris estoy en varios grupos, soy también MCC de, de la Federación Internacional de Coaches, psicóloga, sanadora y, y escuchándolos, primero me emociona mucho porque estoy convencida de que juntos podemos más eh, y también estoy convencida de que tenemos que empezar por nosotros mismos y, y también lo que estoy haciendo y lo que estoy ofreciendo desde hace una semana eh, son unos espacios de meditación dos veces al día. En donde me acompaña además la maestra Daniel Tipo, que ella se junta, ella se une al grupo desde Francia. Y lo que estamos haciendo es eh, trabajando en nosotros mismos para nuestro propio bienestar. Porque si estamos acompañando personas que están en su absoluto malestar, creo que difícilmente vamos a poderlo hacer de una manera distinta a nosotros. Entonces... Lo pongo también a disposición de ustedes, son salas abiertas que están eh, en dos horarios al día, a las, en hora de Colombia, 11 de la mañana y 6 de la tarde, que son las 5 de la tarde y medianoche en Europa, lamentablemente algunos búhos me han acompañado, entre esos mis dos hijas, entonces nos acompañamos eh, con meditaciones muy profundas que pretenden activar lo que se llama la energía toroidal, y con esto fortalecer todos los sistemas inmunes, porque yo estoy convencida de que con esto que está pasando se nos afectan todos los sistemas inmunes, el físico, psíquico, emocional, espiritual, etc. Entonces, mi, mi propuesta y mi actuar, yo acabo de llenar el, el formulario que me mandó Gerardo, eh, para mí está el tema de trabajar desde nosotros mismos, inicialmente nosotros como coaches, y de ahí para allá también siento que es acompañar a las personas para que trabajen dentro de sí mismas y lo demás vendrá por añadidura. Estoy convencida de que estamos frente a una situación sin precedentes en donde necesitamos instalar la confianza en el futuro, que es absolutamente incierto y no tenemos referencias pasadas para poder hacer algo. Simplemente tenemos que ir adentro y buscar nuestras propias referencias internas, eh, estar convencidos de que estamos conectados. Y desde allí siento que lo que podemos hacer es empezar a co-crear un mundo que no conocemos. Eh, me parece me que es un punto fundamental. No solamente estoy grabando, sino que se agrega, tenemos como 50, 60 comentarios y preguntas que han, y, y propuestas, porque eso fue el pedido. Le voy a pedir a, a Adri que, que, que elija algunas más, este, algunas, y ahora estoy agregando las otras que Tienen que ver con eso. El tema es cómo es eso que vos decís que me encanta: la gente se entera, o los coaches se enteran, o, o lo podemos manejar para, para regular y para informarlo. Sí, no te interrumpo un poco. ¿eh? No, sí, sí, yo pensando en lo que había dicho Roberto y, y teniendo un poco ahí la experiencia de Cris, ¿no? que está en un lugar donde la tormenta es bastante fuerte, eh, mucho más poderosa que acá, que en nuestro país. Este, mi propuesta en realidad tiene que ver con eso de la acción, ¿no? Y, este, y había pensado, una, lo había escrito y lo mandé por escrito, eh, justamente en, en, como promover como un voluntariado, donde en primera instancia podamos dividirnos en dos grupos de coaches, en los en coaches que van a ir directo a la acción, como esa acción que explicó recién. Cris que este, eh, pidieron ayuda eh, desde el hospital, y bueno, y entonces los coches que van, digamos, tienen que ir a asistir a esas personas que están desbordadas, por decirlo así de alguna manera, y, y, pero en realidad tienen que ir a exponerse. Y, y entonces mi propuesta estaba en dividir en dos coches y los llamé así: activos y pasivos. Activos que son los que pueden entrar directamente en la acción. En el campo, digamos, ¿sí? Y pasivos todos aquellos que, están, eh, que son franja de riesgo, ¿no? Mayores de 60 años o que tienen alguna, alguna cuestión de que, lo, que les impida ir a la acción concreta, ¿no? A, al campo de batalla, por decirlo así. Así que, bueno, esa fue mi propuesta y me parece que, que, que es muy verdadero me parece muy interesante eh, la mirada de, de sentido, en el este senti sentido de que podemos aprender porque ellos están un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante quiere decir que este, ahí está más evolucionado eh, el, la problemática y nosotros aquí estamos empezando. Así que bueno, esa es mi mirada. Eh, viste como que se va una matriz, viste, de, de cantidad de cosas que son eventos, charlas, conferencias... Eh, acción directa, eh, grupos, apoyo de coaches, se, se, se va armando una lista que es la que yo estaba armando ahí, porque por, tampoco es fácil armar de un día para otro, yo no creo en, en la magia, no es fácil que todo esto, yo como esto creo que va a durar, podemos hacerlo lo más rápido posible, pero <coughs> en la medida que todos armamos un equipo. Querés, eh, María, ¿quieres decir? Sí, sí. sí eh, bueno, me voy a retirar, por eso quiero compartir. Como saben, los hijos están en la casa y aquí es hora de, de lunch, y de, de comida. Yo estoy en Estados Unidos y ya aquí la situación está casi igual que en España, nos han dejado ya en, en, en el encierro o en el con esta parte que para muchos podría ser como fatal y para, y de alguna manera creo que el, el sistema interno de nuestro ser requiere estar con la familia, ¿no? sí. requiere estar con el hijo, con la familia comiendo, cenando, esos espacios que por ese proceso de la carrera de la rata no nos permitimos, bueno, hay que aprovechar este momento. Uh, lo que yo estoy creando y hago una invitación a los que quieran unirse a esto es que, por ejemplo, aquí Todas las noticias, yo vivo con gente americana y es todo el día la televisión con noticias y noticias y noticias. El Facebook lleno de noticias de esto precisamente. Y yo estoy más a pro de poner cosas que apoyen a. a a energetizarnos, ¿no? Información que nos apoya, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo me puedo sentir mejor? ¿Cómo puedo trabajar mis emociones? Y precisamente mañana tengo una, un, un web con cinco ponentes que invité en, en mi página de Facebook, donde vamos a estar precisamente hablando, poniendo actividades, estrategias, exactamente ya prácticas que la gente pueda implementar en sus casas. Entonces, esto lo voy a estar haciendo una vez a la semana. También es una invitación para mí como invitar a alguien especial. Por ejemplo, puede venir Cris, o puede venir Roberto, o puede venir Juan, alguien de los que esté acá. Y, o sea, esto es una propuesta como que cada uno puede invitar a alguien a su propia página llevando precisamente esa estrategia. Sin mencionar precisamente la problemática. Creo que aquí el ojo ya debe estar enfocado en qué soluciones podemos dar y aportar a este mundo de gente, ¿no? Todos estamos en diversos países, y creo que es una manera de aportar. Bueno, perdí una a palabra. La ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué qué, qué, qué, qué, qué instrucciones? No, no entendí la, la palabra que dijiste. Bueno, no sé qué de todo. Lo que dije. Sí, te decía en no, lo último. ¿Qué soluciones. ¿Qué, qué, qué soluciones? soluciones, ¿Qué? soluciones. Que nos enfocamos en soluciones y no en la problemática. Porque mucha gente está posteando en el Facebook todo lo que está pasando, cuánta gente muere, cuánta gente está enferma. Más no estamos poniendo qué actividades, cómo puedo yo apoyarme, cómo puedo estar centrada, cómo puedo estar con, una, con un sistema más proactivo, ¿no? con una energía positiva. O sea, dentro del caos tiene que haber o va a haber un espacio donde yo requiera centrarme, ¿no? Entonces, estoy yo invitando a gente así como, por ejemplo, invité a una chica que lee Carta de los Ángeles, invité a una consteladora familiar, invité a un psicólogo, o sea, llevando estrategias, ¿no? Y aquí abro la invitación a los que quieran estar y quieran contactarme y que lo podemos hacer entre nosotros mismos. O sea, abrir en nuestra página de Facebook estos espacios de contención para la gente que al mismo tiempo le hacemos share, como ahorita yo esto lo estoy compartiendo en, en una página que tengo de coaches, y está llegando la información a más gente. O sea, no se queda solamente en mi, en mi plataforma, sino que podemos expandir la información. Esa es una de las actividades que puede ser con dos personas, dos coaches, se puede hacer dos, tres veces a la semana, o bien un grupo de cinco o seis personas donde se pueda estar... También contribuyendo. Más allá de hablar del problema, para mí es más hablar de soluciones proactivas, tanto en conjunto como individual. Creo que para muchos coaches que a lo mejor todavía estamos guardados en el closet y que nos da pena la exposición, este es un excelente momento para exponernos este, y para aprender. Y en mi, en mi propuesta es un punto clave: promover aquellos coaches que no son tan así, que no están en la cuadrícula de fotos del evento que están en otros espacios y que tienen perfecta posibilidad de, de sumar. Entonces ahí, ahí se suma un poco, y agradezco el, todo el concepto que me parece que, que, este, que funciona desde ahí, eh, que, que, que podamos abrir ese espacio. La pregunta es, no sé si había otra mano levantada, hasta acá, algunos más, eh, Silvia, gracias por estar, a ver, eh, es apuntar a cómo esto lo bajamos en concreto, porque de lo que tiene que surgir acá es eh, y de algún, algunas cosas ya se están haciendo en el tema de sesiones aquellas cosas diferentes que se puedan formatear que hay muy buenos webinars también que se puedan formatear y proponer y, a, y anunciar y compartir ese sería el objetivo de hoy ir bajando más la, la, la cuestión a temas concretos ¿sí? que trascienden la sola entrevista sino el apoyo que se puede manifestar de distintas formas y cada uno tiene para aportar y hay muchos coches que, que no lo hacen por alguna otra razón, no lo pueden hacer. Ese sería el objetivo para, para hoy, digamos, ¿no? Eh, sí, eh, Silvia. Hola, buenas tardes con todos. Yo quería agradecer este espacio y, y, bueno, como yo estoy todavía con un poco de teletrabajo, también tengo que retirarme, pero... Eh, un poco como María Jacinta dice, desde mis páginas, eh, yo soy yo vengo de desafío coaching dos minutos, no sé si lo recuerdan, en un video de dos minutos. Así que me quedé con eso y he hecho... Yo, yo seleccioné ahí. los finalistas, no sé si te acordás. Desde ahí, desde ahí hago videos de dos, tres minutos y hoy más que nunca hago videos para Bellísimo. levantar el ánimo de la gente para que sean más positivos eh, les pongo los tres pasos para levantar tu sistema inmunológico y cosas así, entonces eh, me pongo a disposición y me encantó también esa idea, Gerardo de pronto de un calendario donde, porque sí, hay tantos eventos, pero que sean positivos, o sea, ya no hablemos del problema, hablemos de la solución me parece maravilloso y eso es lo que quería decirles Gracias a cada uno de ustedes por su aporte. Yo estoy desde Ecuador, en Quito. Hoy nos confirmaron que estamos 981 contagiados. Eh, ya está la mayoría de gente centrada en la casa, pero tenemos la provincia de Guayaquil, que es como costa. Ahí se les ha hecho un poquito más difícil quedarse en casa, creo. Entonces, ahí tenemos el mayor número de contagiados. Pero yo desde mi lugar que estoy también quiero aportar a mi país, aportar a, a, a todos los que podamos, porque creo que si nos mantenemos en estado positivo, en energía, levantamos nuestra vibración, la energía positiva, no vamos a, a salir mal de este momento. Gracias a todos y gracias, Gerardo, y estaré pendiente de lo que sigan haciendo. Cuídense. Vamos a ir creando documentos. Gracias. Este... Las, tenemos 15 minutos más porque, por alguna razón, me propuse que en una hora pudiéramos sacar algo porque todos estamos en eventos y cosas. Eh, yo le vería a Gianfranco que está en una zona de Uruguay, ahí en una localidad que no tiene que ver con una cuestión céntrica. E imaginaba que podía ser un coach en este, eh, ¿cómo se llama? En, en, en La Paloma, eh, ¿no? De Uruguay. Por hacer un ejemplo, pero como vos hay un montón de coches que están preparados para que en su localidad, en su espacio, puedan aprovechar y aportar a, a, al conjunto. Mira, yo, entonces yo te cuento también lo que, lo que estoy haciendo yo. Yo tengo familia en Italia y bueno, los italianos fueron los primeros que cerraron, que generaron este, este, ah. eh, este cierre. Prácticamente, empezaron con cierre de algunas uh, um, actividades, uh, actividades después progresivamente están cerrando siempre más y están pensando de tener un cierre bastante agresivo. Hay que decir que no llegaron al punto donde quieren llegar, o están llegando los argentinos, por ejemplo, o Perú, que están dando toque de queda y, y, y estado de sitio, que... Um, yo no sé si eso es positivo al final, pero bueno, eso lo tienen que saber los gobiernos. <coughs> lo que yo estoy, estuve haciendo es generar videos, en ese caso son en italiano, para, para que la gente, eh, digamos, tenga una visión, digamos, saque la parte positiva de esta situación y, entiende, y haga determinados ejercicios. Los típicos ejercicios que cualquier coach hace, reframing y digamos, volver a centrarse un poquito, bajar uh, un poco de meditación, tres minutos de respiración, concentrándose sobre la respiración, ese tipo de cosas. Um, tengo que decir que no tuvo mucho éxito, ahora sale mi parte de ingeniero o de, de empresario que dice, bueno, ¿cuánta gente estuvo mirándote? etcétera um, yo pienso que también en este momento, uh, al menos a mí me pasa, hay una cantidad enorme de informaciones y, y es tan elevado que al final no, uno no está mirando nada más. Y eso también es un tema que quizá tendremos que considerar con nuestra propuesta, porque uh, no, yo te digo, no, si dejo dos horas mi, mi, mi celular o tres horas mi celular, yo antes de que empezara esta historia del coronavirus, quizá tenía tres mensajes de WhatsApp, ahora tengo 150. Y en realidad te digo, no me gusta, porque primero, porque me trae de nuevo coronavirus, coronavirus, coronavirus, y al final me, no me va a entrar por los pulmones, sino acá, por el coco. Y la segunda cosa es que también al final no sé más lo que es correcto, lo que no es correcto. Um, informaciones que a veces son fake news, la gente que lo manda lo hace con, con mucho amor, intentando proteger a sus queridos, pero genera exactamente lo contrario. En alemán se dice, con buena intención no significa buena ¿no? ejecución. Así que, no sé. Eso es algo que tendríamos que con, considerar. Eh... ¿Cómo lo bajamos perdón por, haber, perdón por haber dado otro, otro problema más y no una solución. Vos sabés que cuando decías eso, yo decía, estamos transmitiendo por Comunidad de Coaching de Uruguay, por el grupo, por mi perfil, y no sé si algunos otros lo repitieron. En el público que puede estar escuchando, no son solamente coaches, son personas de las que nosotros creemos estar hablando a las que podemos asistir. A mí me encantaría que esas personas o cualquiera que esté, dé su opinión y aporte su opinión de lo que escucha. Si es que está escuchando o cuando lo escuche. Porque, eh, porque vuelvo a lo, a lo primero que se dijo: ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita? ¿Qué no estamos viendo como para ir organizándonos más? Yo creo que desde lo que yo vi es que evidentemente hay un montón de preguntas que tenemos ahí en un documento que vamos a compartir con quien está en el grupo de WhatsApp y demás, y de inquietudes. Eh, hay que tenerlo en algo. A veces es tanta la información que no da. Pero se me ocurrió hacer eso. que quien vea esto o quien pueda aportar también aporte porque siempre el que sabe es el cliente no el coach esa es la primera la segunda es este iba eh, a decir algo de lo que dijiste que no quiero que se me, que me escape este bueno lo que sea videos lo que sea materiales también se puede se puede llevar a, a compartir este y bueno, y fundamentalmente el tema de que sobre información y falta acción. Esta para mí es la conclusión. Entonces, y mucha gente puede entrar en acción más allá de que estemos en la casa encerrados. Yo estoy en el grupo, pues, ¿qué sé yo? De los que no tienen riesgo, pues soy un chico, soy un niño. Y los niños no se contagian, así que no tengo problema. Puedo salir a jugar, hacer lo que sea. Pero este, digo con esto que eh, podemos hacerlo de todos lados. Esto es como como, como inevitable, lo sabemos lo estamos aprendiendo cada vez hay más gente que pide ¿sí? ¿cómo se maneja esto del Zoom? uno que lo maneja hace 10 años dice bueno, menos mal, está, está entrando todo el mundo ¿cómo funciona el Zoom? hay que apretar? Este, entonces ahí eh, ya no ha habido webinars hay de todo eh, el tema es, como, como síntesis acciones concretas que se puedan aportar que se puedan bajar en blanco negro como muchos lo hicieron, eh, está en el listado de la página que las podamos compartir, que las podamos coordinar, que las podamos publicar, anunciar, sería el primer paso. Este, y, y bueno, y pensar que, que no sé si de las organizaciones que pueden estar haciendo lo suyo, pero que en este nivel hay una dimensión que todavía no se está comentando, que qué más se puede coordinar en conjunto en nombre de la profesión. Porque los que no son coaches les queremos decir que somos profesionales comprometidos con los resultados, con la transformación, con las posibilidades que tienen de poder salir adelante en la vida común y más en este caso. Y a eso es donde estamos queriendo apuntar. Este, sí. Que, que tenía, tenía que no lo encuentro a, a Coco. ¿Por qué? Porque, porque tenía ese comentario de, de en lo concreto. Ah, perdón, acá tengo... Ahí está Coco, ahí volvió. Coco, Coco te estaba ahí. preguntando cómo te escuchaba. No, pero me parece si hablara, que hablara Poco Poconis. Si hablara coco Nis lo no escucharía. Coco Poconis, digo. ¿eh? Estaba Cuconis? preguntando cómo te escuchaba. ¿Cómo te, cómo? él no me escuchaba a mí? Ah, me quiero matar. Dice cómo los escucho. Uso, recién lo vi. Ah, ah coco no sabe, ¿eh? no, no, no, no entiende no, no la tecnología, Gerardo. Bueno, se entrar por el teléfono. Está, sí, pero le falta habilitar su micrófono, evidentemente. Sí, sí, tenés que, habilitar, tenés que habilitar sonido. Ok, porque yo tenía ganas de escucharlo, porque me parece como muy, eh, muy interesante la experiencia que, que él trajo, ¿no? Este, y que, bueno, eh, por eso está, participa del grupo de la comunidad, por eso este, es una persona que yo realmente respeto, reconozco, y me parece que es un ejemplo sobre el cual los coaches podemos aprender. Eh, y este y quería que hoy hiciera algún comentario. Y, y el problema que teníamos era si tecnológicamente lo iba a hacer y no lo pudimos ensayar antes porque, porque nos llegó la última hora de que tecnología, no, no, puede. Que él, él dice que no, que no pero yo creo que no, sí puede, si no es o hoy se, no no es hoy se da la dan en la próxima. próxima y si no lo graba ahí, ahí está ¿nos escuchás Coco? Me pregunté me dijiste dejarlas ahí te las dejé, ahora dejaste todo mugre. Gerardo una cosita hay micros abiertos que agradecemos que lo silencien y aparte creo que está María Rita, que quería hablar primero, después Gonzalo. Eh, así que no sé qué orden vas a, a disponer. María Rita, Gonzalo y Coco, cuando me diga que me escuche y que pueda hablar. Dale. Dale. Eh, yo me quedé enganchada con lo que dijo Cris y me pareció fantástico también lo que dijo María Jacinta. No sé si entendí bien lo que dijo Coco kilos eh, con el tema de los pasivos y los activos. Hola. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, porque yo escucho otras conversaciones. Digo, eh, yo no sé si este es el momento de ir al campo de batalla, como dijo poco, porque es todo tan vertiginoso, tan rápido se da en cada país, en cada tanto el flujo de la información. Creo que necesitamos permanecer enfocados, que es lo que está haciendo falta. Por eso me gustó mucho lo que trajo Cris, porque es un público al que se lo aplaude, público digo desde quienes podrían recibir, ¿no? Lo que tenemos para dar, al que se le aplaude todos los días a las 21 horas, pero, pero están muy solos esta cuestión de, de ese acompañamiento de de toda la gente, que no son solamente médicos, enfermeros, camilleros, toda la gente que está en, en el área de la salud, porque el resto, todos nosotros estamos. Bueno, yo estoy en coaching colectivo, estoy haciendo talleres, sesiones en forma gratuita, solidaria, para colaborar, pero el área de la salud me parece que tal vez podríamos hacer, asociarnos y mirar para ahí, enfocarnos porque para el resto de la gente hay múltiples opciones, eh, profes de yoga, gente que nos hace bailar, gente, o sea, hay un montón de cuestiones, pero los que están en la primera línea de combate eh, son como los que los tenemos ahí sin, sin estar mirándolos, yo haría un cambio de foco. Eh, y estaba pensando en lo que dijo Jean Franco, de enfocarnos en la solución, y tal vez pudiéramos hacer otra dimensión de las distinciones y ver la dimensión emocional ¿no? de, de lo que está sucediendo. Me quedé, me quedé pensando en eso y también en la propuesta de María Jacinto porque me, me parece que es lo que se está necesitando. Pasar muy rápidamente a la acción es muy vertiginoso, todo está sucediendo muy rápido, todos estamos haciendo muchas cosas, pero nos está faltando enfocarnos en dónde, ¿En dónde vamos a elegir pasar a la acción? Porque bueno, todos justa, hacemos un montón. Estamos en esta la charla, las siete hay otra. Me idea a juntar. ¿Cómo? La capacidad. ¿Vos estás en el área, si no me equivoco, de la educación? No te escucho. Yo estoy en, en varias áreas y una de ellas es educación. Ok. Eh, eh, de repente, esto que vos decís, que es lo que yo planteaba al principio en el Power, es hay sectores y cosas que atender en forma concreta, ya sean en forma formal, sectores de, de, bueno, como decimos, la salud, pero la salud desde el punto de vista de asistir a quienes hoy están tomando decisiones a nivel de lo que hay que hacer. Bueno, que, a ver, ¿qué protocolo mínimo, qué acciones podemos uniformar desde, la, desde el coaching para tomar contacto, ¿entendés? hacer determinado tipo de pasos? Para mí entrar a la acción es eso, es entrar a asistir en forma concreta a los sectores, no sé si, si estamos hablando de lo mismo. Este, sí, sí. Y es eso, este, poder generar eh, acciones con un orden de repente, ¿no? Mínimo, pautas mínimas para poder trabajar con los distintos sectores, para poder acercarnos a, a los distintos lugares de las localidades sí. donde uno está, donde uno vive, este, virtual. Esto que el ejemplo que daba de, lo, de, de los 15 minutos, este, a mí me gustó, los microcoaching, etcétera, que, que, que operan en la parte de la salud, todo eso pueden ser modelos y protocolos que podemos compartir, ofrecer y organizar. Entonces... Lo que, lo que estábamos diciendo, eh, Gonzalo, quería quería comentar es este eh, esto que lo escuchamos por un lado, pero si lo pueden poner en, en, en un orden, cuál es el objetivo de la acción, cómo podría hacerse, cuáles son las pautas y cómo se podría compartir en, en, en el formulario, en el espacio del formulario o, o en un doc que yo puedo abrir este, compartido. Estaría bueno para empezar a organizarlo. Y después por ahí hablamos individualmente con cada uno, lo ponemos en el calendario y vamos viendo cómo vamos generando algo que sea mayor que las individualidades, sino que sea la suma de las partes que nos permita aprender de, de cada uno. esa sería la propuesta concreta. Gonzalo, este, si queda alguno más después sabré. Bueno, básicamente yo hace ya unos tres años estoy trabajando en teletrabajo, no no me muevo, hoy me siento más acompañado que nunca, están todos del de lado donde yo a veces me sentía solo, y veo que es una gran oportunidad para todos, inclusive para los que se están quedando en la casa, sin querer estamos parando el carro, y aquellos que decían que no tengo tiempo para charlar, no tengo tiempo para pensar, Ahora tienen todo el tiempo. Muchos se están distrayendo, pero muchos sí tienen y está la posibilidad abierta para abrir conversaciones. Por eso lo que veo es justamente, primero salir de lo que es el titular, la noticia, eh, la primera plana y todo ese nerviosismo que se está transmitiendo para atraer la atención de la gente. Porque es nada más para atraer tráfico, publicidad. Seguimos dentro del mismo negocio que nos venden, uh, esto es terrible, esto es terrible, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que nos tenemos que quedar en la casa, ya sabemos que nos tenemos que lavar bien las manos, ya sabemos que, tenemos, que no tenemos que salir, eso ya lo sabemos, no es necesario que lo estén repitiendo todos los días y estén bombardeándonos del desastre, el apocalipsis, ya sabemos, sabemos que tenemos un 95% de posibilidades de sobrevivir, lo que es bastante, pero sí sabemos que si salimos, le quitamos las posibilidades de sobrevivir a los pocos que necesitan respirador. Entonces, en este lugar, en lugar de alarmar, de traer, adhiero a la, a la idea que se tiró de empezar a bajar, a empezar a buscar este momento único que tenemos todos, de estar en casa para centrarnos nuevamente. Y ahí como coaches podemos, elegir, podemos contribuir a ejercicios de centrado, ejercicios de replantear, bueno, después de esto, ¿qué? ¿Qué voy a hacer después de esto? ¿Qué voy a aprender con estos días acá? ¿Voy a aprender todas las series de Netflix o voy a sacarle algún provecho a esto? Entonces, ahí es donde veo que tenemos la gran oportunidad de poder promocionar conversaciones, una conversación a la vez, como se dice ahí en la IAC, y sin buscar la conversación a un público de 100.000 personas, pero una a la vez puede ser más efectivo que buscar llegar a 200.000 de una manera ineficiente. Sí, el, el, el, yo creo que todo vale. Este, me parece a mí que, que, que justamente lo que, lo que estamos buscando es llegar a 200.000 de forma eficiente. Porque como vuelvo a decir, hoy son 80, mañana hoy son 360, y mañana serán 500 y algo tenemos que hacer por lo menos para ver de que los esfuerzos nuestros funcionen. Siempre es una cuestión personalizada y todos tienen los coaches que tengan una básica información, una básica formación, están disponibles y están sueltos por ahí y están como de repente, viste, no hay una, una, una, una, una potencialización de los talentos de los demás. Porque estamos pensando, yo una de las preguntas que hoy hacía es, ¿el virus qué potencia? ¿El individualismo, el egoísmo o la cooperación? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es lo que está potenciando En algunos sectores puede ser la cooperación, en otros me da la impresión de que es el individualismo, pero es una impresión. Entonces, me da la impresión de que ahí es donde tenemos que trabajar un poco para ver de qué forma lo podemos hacer ahora, como bien decís vos, tenemos tiempo para hacer algo diferente. Y sigo eh, invitando, no puedo entrar, no sé dónde está el chat, eh, porque no lo puse el chat, de, si es que hay algún chat en Facebook, que la gente que escucha eso, esto, deje sus comentarios, deje su opinión de lo que escuche, diga lo que quiera decir, porque estamos en una situación en la que queremos escuchar y nutrirnos de todos los que participan. Roberto. ¿Qué Gerardo, eh, creo que todos estamos colaborando, contribuyendo desde de diferentes ángulos claro. y organizaciones a nivel individual y a nivel de comunidad. Creo que este esfuerzo, retomando lo que dijo María Rita, y, y lo que ya todos hemos colaborado es que lo que ya se está haciendo hay que organizarlo y, y hay que canalizarlo. Y si hay iniciativas nuevas, te hemos dejado algunas ideas, hay que organizarlas y así se pueden eh, focalizar. En este momento, digamos, cada uno, como tiene una expertise y un mapa mental distinto, se enfoca según ese mapa y según esa expertise. Entonces, creo que vale la pena. Eh, organizar la información y que fluya, que fluya desde, desde, desde, el, desde el calendario que vos decías. Porque, por ejemplo, una preocupación grande y un tema que estamos trabajando aquí, que lo vamos a lanzar en la otra semana, es el tema de los emprendedores y los empresarios. Eh, ¿Cómo acompañar a esa gente que hoy está enfrentando que no puede salir a trabajar? ¿Cómo acompañar a esa gente que tiene que reinventarse la forma de hacer su negocio? de romper el nuevo paradigma en este nuevo contexto para ver cómo sobrevivir. Hay gente que no tenía ahorros, hay gente que vivía en el día a día. Entonces, eh, podemos encontrar un, una serie de, de poblaciones objetivo amplísimas y creo que vale la pena que cada uno desde su, desde su expertise y formación pueda dar un granito de arena. Y vos lo pongas en ese calendario y de esa forma puede, puede digamos, Tener un orden, la energía que, que estamos tratando de generar. Ese es el concepto exacto, porque como todos los sectores, nosotros pertenecemos más o menos a esos, a esos grupos, ¿no? Este, o sea, todos somos en general eh, emprendedores independientes eh, con recursos que dependen de muchas, del día a día, de la tarea, y ahí también, de ahí venía la idea de... de de ver cómo nos potenciamos y cómo generamos una nueva forma de reunirnos alrededor de la cooperación y no de la competencia, alrededor de crear algo que nos sume y no que nos, y nos divida. Esa es un poco la idea. Como resumen de esto, que realmente yo quiero agradecerles a los que están, a los que estuvieron, a los que están del otro lado, a los que están escuchando, a los que no están en pantalla, este y a los que los van a escuchar. Eh, la propuesta es exactamente eso, yo estaba... Buscando una imagen que tiene que ver con, con algo que por lo menos es un... Es un es una, eh, está, está, no está formulado como yo quisiera, pero... El, ¿Algo nuevo de la reunión de hoy? Algunas cosas me encantaron, pero lo sabemos todo. El tema es, no es lo que lo sabemos, es la inacción. Y yo siempre digo que esto, el desafío es la acción, más que el conocimiento. ¿Qué podemos hacer como para...? Como, como para que decís vos, Roberto, empezar a, a como dijeron todos, empezar a, a bajar estas inquietudes, a, a ponerlas en orden, y para eso eh, la idea de, eh, de, de, de empezar a, a escribir o a ampliar cada una de estas propuestas, podemos sacar algo de este video, pero si cada uno puede hacer un resumen que tenga este qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que puedo hacer, cuándo lo, lo voy a hacer, cuál es la metodología que puedo proponer, en fin, un resumen de aporte, esto lo podemos compartir. Y eso a ser, va a ser uno de los primeros pasos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería para mí, eh, que es eso, bajarlo a la acción. Y nosotros podemos coordinar, hablar, etcétera, eh, sobre la posibilidad de eh, profundizarlo o de ver cómo se puede compartir, en fin, esa es un poco la idea. Hay distintos públicos, como leo acá, este, hay, hay, hay, hay muchas ganas y entonces, un poco en el espacio, no sé si por qué ahora estamos más ocupados que antes, en el espacio que tenemos, darle un foco al trabajo común. Esa, esa es la propuesta, ni más ni menos. E ir sumando <coughs> coaches que lo quieran hacer. Gerardo, si ¿Sí? sí, me permitiste de repente un segundo nada más, porque creo que queda poquito tiempo. Sí, ya estamos pero... Sí. Exacto, de repente como para concluir, porque me parecieron eh, extraordinarias las ideas de todos y, y, y toda la, la, la voluntad que, que tenemos de, de poder este, co-crear algo para para poder para el beneficio de toda esta situación, pero estaría bueno de repente para poder empezar a aterrizar en la acción, como, como estábamos diciendo, este, eh, de repente combinar para, para enviar un, el, un formulario a todos los que estén interesados realmente en, en tener una actividad específica, eh, poder mandarles un formulario para que lo completen, ¿no? eh, datos generales, y aparte específicamente que, cómo es que pueden aportar o cómo es que quieren aportar a esto, y para poder coordinar el tema de horarios y, calen, y para el calendario. Me parece como para poder concretar y hacerlo un poco más eh, ya como que definido eh, el tema. No sé, ¿qué, qué te parece? Me, me parece absolutamente, me parece que es eso. Y como vos estás colaborando en esto, bueno, pongámonos ya en campaña para, para eso. Este, eh, quienes no estén, todos los que están acá están en, están en el grupo de WhatsApp. Ese es el primer punto de comunicación. Después pasamos el mail, eh, que, nos, que pasé hace un rato para convocar a mucha gente, quizás no lo lleva a ver a... a pero, pero básicamente lo que nos están escuchando de afuera, que se comuniquen básicamente por eh, los comentarios de Facebook que pueden hacer acá, dejando sus datos, por este, el mail que no tiene que ser el mío, es, este, que puede ser el de comunidad este, Coaching with White, que es un poco menos personal, eh, y, y, y vamos a ir sumando y armando algo un poco más grande. Yo creo que hay mucha gente que sabe de esto, que que fue informada y que, que de alguna forma este, eh, eh, sé que estaba ocupada y que puede aportar, y a todos ellos seguiremos insistiendo, grandes, pequeñas y medianos coaches, a que hagan eso. Yo les quiero agradecer este, a todos los que se han tomado el tiempo de estar a esta hora, y sobre todo por el cambio de horario que se produjo, este, y que probablemente ahora lo mantengamos a las 5 de la tarde, que es Argentina-Uruguay, y de ahí las horas diferentes pero que en la semana vamos a comunicarnos un poco más efectivamente, esta primera semana de, de fue una experiencia en la que se fue centrando del lunes pasado a esta acomodando las piezas, creo que de ahora en más no hay más remedio que, que dar un paso adicional, así que le, les este, les, este, les invito a, a que sigamos ahí avanzando en esto y, y coordinando acciones porque me parece que de eso hablamos mucho con los clientes y quizá nosotros a los coaches Hace mucho tiempo que nos falta coordinar acciones y no jugar cada organización su partido por separado. Ese es mi punto básico. ¿Sí? Ahí está Gerardo ahí en el, en el, en el chat, está el, el mail a donde pueden dejar la, la, o sea, la propuesta concreta y así eh, podríamos estar armando esta semana, al finalizar esta semana el calendario, ¿no? Dale, dale. Primer paso. Este, gracias Gonzalo, gracias Cris, gracias Coco Coco. Gracias Gianfranco, Alberto Especial en la Paloma, gracias Roberto, Nicaragua, Gran Desafío, a Adri de ya que está colaborando, Laura Andrea, Maya Rita, segunda reunión con presente, Tere y, y Ariana que tenía problemas. Y Andrea, por supuesto, que también está, y algunos cuantos que se están sumando, que entran y salen y que van a ver esto. Gracias a la gente que está por Facebook, por favor, eh, se sumen de la mejor forma, es un momento en el que juntos somos más sin ninguna duda y podemos hacer mucho más. Y bueno, bajamos la, el individualismo por la cooperación, que para mí ese es el punto y, y, y, y, y, el, y la clave un poco para, para esta etapa. Y si no, nos va a seguir pegando, si no aprendemos nos van a seguir pegando. O sea, ya esto lo venimos comprobando hace unos meses, hace algunos años. Un gusto. Hasta acá este, creo que está la, la imagen, está la grabación, está la fotografía en la que yo voy a compartir. Y, y bueno, esto que acaba de decir Adri es, Adriana, es el, es, son los pasos que siguen. Abierto a lo que necesiten por este mail o por el medio personal que todos lo tienen o por los grupos en los que estamos interviniendo, ¿sí? Eh, muchísimas gracias. Cumplido. La próxima todavía va a ser mejor, más organizada. Gracias, gracias. Este... Gracias por todo, Gilberto. Me incorporé tarde, pero... Pero estuviste, ¿no? Pueden ver el video en, en donde fue difundido, ¿eh? Gracias, Gerardo, nos estamos viendo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Saludos gracias. a todos. Gracias, Robert. Estamos, estamos articulando y unidos. Un besito para todos, gracias. Exactamente. Un mejor tiempo para todos. Gracias, Gracias. Bye. Muchas gracias, gracias Gerardo, gracias Adri. Este, éxitos para todos y bueno, feliz de estar compartiendo este espacio. Bueno, qué bueno que pudiste estar. Este, vamos por más. ¿eh? Todos los sectores pueden, pueden, pueden ser atendidos. Bueno, voy a dejar de. Dejar. Soy Andrea, por cierto, perdón sí. que no, no me presenté. Pensé, solamente sabía, digo, Gerardo me va a reconocer la voz. ¿eh? Sí, pero no. Me gusta verte en cámara, pero si estás despeinada no hay problema. Eh, Obvio, des, despeinada y en pijama. Expandí tu aporte al deporte en general de todos los países, eso puede ser. Puede ser, puede ser útil crear ahí formatos que se puedan compartir entre todos, ¿sí? Y estoy trabajando muchísimo, ahí abro la cámara, estoy trabajando mucho porque bueno, en, en, en Italia y en España, donde están la mayoría de mis clientes, la están pasando muy mal. De hecho, sí, sí, sí. Divala tiene este, tiene coronavirus y bueno, ahí acompañando a todos y a las familias. Les mando un beso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Andrea. Chao, Rey, chao, chao. Apagando Gracias a todos. Un poco, un chat, todo, este, Adri, no sé, Adri, ¿habló? Adri, Adri soy yo dos veces, perdón, ah, porque estoy desde el vos, CLU, y Seguro. Después tenemos a Laura, que está ahí, todavía conectada, pero no sé si está realmente conectada, yo ya le voy a mandar un audio para que se desconecte. Bueno, a, a esta altura del partido, espera que